Bueno, chicos, bienvenidos al nuevo programa. Este era el proyecto que traíamos entre manos eh, entre manos Andreu y yo, el programa Concienciados, que, que se va a titular así. Y nada, y estoy con, con Andreu. Andreu es doctor, es médico. Eh, es un apasionado además del culturismo y actualmente pues está ayudando a muchos atletas de competición de hecho lo estaréis viendo en redes sociales que está muy activo eh, aporta muchísimo contenido y la verdad que es todo un lujo poder contar con él aquí sí la verdad es que llevábamos tiempo en nuestras redes sociales hablando sobre esto eh, tanto Fran como como yo no nos podíamos comentar aún nada pero bueno ahora ya eh, lo hemos hecho oficial por redes sociales y ya ya os lo podemos comentar es la idea era mmm, Conectamos Fran y yo muy bien haciendo los directos y decidimos eh, embarcarnos en un proyecto juntos y queríamos aportar algo diferente al eh, sobre todo en, en el ámbito del culturismo pero también para gente fuera del culturismo, era, era hablar pues, de ciencia, de medicina, ya no solo para culturistas sino para gente que, que practica deportes, que consumen suplementos, que hacen dietas y cómo esto puede, puede afectar a su salud y cómo puede modificar ciertas cosas. Y bueno, eh, Fran es mucho más conocido que yo, yo la verdad es que acabo de empezar ahora en este mundillo. El, ya sabéis que es, eh, aparte de que es eh, licenciado en magisterio, que eso a lo mejor muchos no lo sabéis, pero bueno, ya lo digo yo. Aparte de eso, eh, es un culturista con una carrera muy amplia y un preparador de, de renombre. Y la verdad es que es, es para mí todo un lujo poder contar con, con alguien como, como Fran en, en este equipo. La idea es eh, hacer un programa conjunto y que cada cierto tiempo vayan viniendo invitados. Eh, y sobre todo que esto algo sea, sea algo interactivo, es decir, que vosotros en los comentarios de los vídeos vayáis diciéndonos ideas, gente que os gustaría que trajésemos, para que también la audiencia eh, nos ayude un poco a, al desarrollo y a la creación de este sí, programa. Pues, al final esto va a ser un programa eh, para vosotros, es decir, todas las inquietudes que tengáis, todas las preguntas que, que os puedan surgir, eh, pues tenemos un médico a nuestra disposición para poder atenderlas, ¿no? desde el ámbito de la salud. Y yo luego, pues bueno, basándome un poco en la praxis, en lo que es la práctica del culturismo, pues basándome en esa experiencia, puedo también aportar cierto conocimiento de, de temas que, bueno, que hoy día están ahí y se tratan, pero, pero bueno, creo que se puede aprender muchísimo de, de este dúo, ¿no?